años tenía que no pasaba por aquí desde que traía el el Optimus Prime Bueno mañana a tan vamos al a levantar los mangos Vean para abajo Pues ya lo saben Uy, güey una hueva Y aquí venimos por la... Internacional 15 libre ¿Por qué por la libre? Porque, pues, órdenes son órdenes, ¿no? Y aquí ya ves que andan el último prime cargué en el Cedis de la sanguichera la primera tirada fue aquí en... aquí en el landito no más que... como bajé por la pista la sierra le di el espinazo pues también le agarré hasta aquí está el rosario Ya atravesé por el centro del rosario y... y aquí venía por ese tramo por la libre porque ahí en el siguiente pueblo no... no hay bajada por la pista y ya de ahí me regresé otra vez para acá para el norte con las demás tiradas. Las que venimos calmadas les digo porque pues no, no me acuerdo de este tramo. Y de aquí para abajo hasta Tepic La última vez que pasé fue por la libre, fue como en el 2003 2004 Hagan de cuenta que. Pues, algo? Ah, no. no me acuerdo. Y en estos casos el GPS es de mucha utilidad para las curvas. Te das cuenta cómo están las curvas, si están, más que nada, si están muy cerradas o no, ¿verdad? Y ahí ya le puedes dar un poquito de, con más de, de confianza. Aquí es raya continua, banda, pero como no viene nadie Bueno, aquí empezó la La raya ponteada. Aquí tenemos margen de, de visibilidad Nos aventamos Este es Como les he dicho En este tipo de carreteras Se jala diferente A las autopistas A las carreteras de cuatro carriles aquí no la regla de los cuatro segundos no se puede aplicar muy bien que digamos ¿verdad? porque pues como todos andamos sobre la idea tú vas aplicando los cuatro segundos y viene otro güey o dos güey y se te meten adelante entonces te puedes aplicar la regla de los cuatro segundos a cada rato pues nunca vas a llegar ¿por qué? porque hay sobre la idea esa, esa técnica ¿verdad? Y pues se van a ir metiendo Se van a ir metiendo Metiendo Entonces Tú vienes aplicando esa técnica Y te vas a ir retrasando Es lo único que vas a lograr Por eso les digo En este tipo de carreteras Se jala diferente Pero Con la misma precaución ¿verdad? Y pues bueno anda, Ahora los voy a dejar Déjenme les sigo poniendo atención Porque no me acuerdo Si le ganas Cuídense Hay que los péndulos Para el rato Simón Okay